UADC informa. Calidad académica. Luego de la reunión con investigadores de la unidad Saltillo, en la que se dieron a conocer avances, proyectos y seguimiento a proyectos, la Coordinación General de Investigación y Estudios de Posgrado ofreció el taller de Bibliometría Básica a cargo del doctor Leonardo Sepúlveda Torre, quien destacó la necesidad e impacto de los proyectos de investigación y la contribución en el desarrollo de la comunidad y del conocimiento a nivel nacional e internacional. De la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, 240 estudiantes de cuatro generaciones culminaron sus estudios. La generación 106 de Licenciados en Contaduría Pública, la 107 de Licenciados en Administración de Empresas con Acentuación en Comercialización y de Licenciados en Administración de Empresas con Acentuación en Producción, así como la primera generación de contadores públicos en modalidad semipresencial. Al evento académico asistieron el rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, la coordinadora de la unidad Torreón, Lorena Medina Bocanegra, y la directora de la FECA Torreón, Silvia Julieta Aguilar Sánchez. Internacionalización los alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Lorena Fernanda Sosa Martínez, de la FECA Torreón, David García Vargas, de la Escuela de Sistemas en Ciudad Acuña, e Iván Arzamendi Barrera, de la Facultad de Ciencias de la Administración de Saltillo, fueron visitados por el rector Salvador Hernández Vélez en la Universidad Politécnica de Cartagena, en España. Los estudiantes compartieron su experiencia de movilidad fuera de México y agradecieron el respaldo que la Máxima Casa de Estudios les ofrece al impulsar su formación profesional internacionalmente. Cultura El libro El Derecho a la Información y Datos Personales en México, una visión comparada con el Sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos de los doctores Rogelio López Sánchez y José Luis Leal Espinosa, se presentó en la Infoteca Central León Felipe en Ciudad Universitaria de Torreón por las diputadas Tatiana Cloutier Carrillo y Sandra Paola González Castañeda así como el rector de la UADC Salvador Hernández Vélez El libro contiene la gestión de la revisión de cuentas como una tarea fundamental en las instituciones la garantía al derecho a la información y un análisis comparativo de los sistemas legales en las diferentes partes del mundo Universidad Autónoma de Coahuila en el bien, fincamos el saber.